sin a los hombres perfora. Eh, eh. Hace tiempo le rompieron el cora. La estudiosa, puesta pa' el doctor. Bienvenidos a esto que es desde la barra de aficionados. Estamos de plácemes, estamos muy contentos porque hay hay liguilla, señores. Hay liguilla en Nuevo León del equipo que dio la cara por todo este estado. Tigres, muy contento. Como ven, también aquí tenemos caras muy contentas, felices. No, no sé, no sé, irradian felicidad porque su equipo, el equipo de los Rayados, pues. Ya está de vacaciones, felicidades a todos ellos, que descansen con su familia, qué bueno que ya después de una temporada tan, tan pesada, porque vimos cómo se entregaron al 100% los equipos del equipo de Monterrey, ya descansa, eh, no sé, vamos a, vamos a andar un poco, un poco, muy poco, porque no, no vale la pena hablar tanto de rayados, pero me acompaña Rodro Villaseñor. Por favor, Rodra. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí eh, desde la barra para aficionados, muy contentos, hay mucho tema que tratar, eh, Tigres ahorita juega en punto de las 9 de la noche, el partido de ida contra León, un partido bastante importante porque Tigres está buscando la octava estrella, pero se va a enfrentar a un equipo que está muy bien estructurado, Ariel Holland está haciendo muy bien las cosas con el equipo de León, y bueno, todo va a depender, el resultado de Tigres o el pase de Tigres a la siguiente pase, fase, va a depender de lo que haga o deje de hacer Tigres en el estadio universitario. Y en el caso de Rayados, hay también tema, aunque Rayados ahorita ya está de vacaciones, hay tema de fútbol de estufa, Rodolfo Pizarro está... Eh, con un pie eh, en el avión ya para regresar a Monterrey. También Vincent Jansen se va a robar, digo, a jugar allá hacia los Sonders. Ya está prácticamente la negociación hecha. Entonces vamos a estar platicando de eso mucho más. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gente. Este, un gusto saludarlos nuevamente. Y como ya lo comentan los compañeros, hay semifinales, Tigres León, hay... Tema de Mundial de Clubes, tema de Vicente Janssen, fútbol de estufa, no, no se pierdan este programa que está muy bueno, hay mucha tela de donde cortar, vamos a ver qué, qué sale y ahí lo que lo que nos prepararon para el, la semifinal de hoy, Tigres-León, que esperemos que la fiera salga triunfadora. Los Thundercats están en liguilla. ¿También? Está Tigre, está Puma y está León. Entonces, los Thundercats estamos Oigan, en la semifinal. una, una liguilla... Que sorprendió a muchos por el hecho de Pumas avanza a, a, a, a la semifinal del fútbol mexicano echando al América, que lo platicamos aquí en la mesa, lo platicamos en su momento, era un equipo que, que sabe pegarle a los equipos de la, de, la, de la tabla alta, y lo consiguió contra el América jugando buen fútbol, ahorita se va a enfrentar contra el Atlas el día de mañana, y la otra semifinal que es el caso de Tigres contra León, un Tigres que sufre en su partido contra el Santos, eso hay que, hay que ser objetivo, hay para, que ser... Para, hay que ser... Para su, cuando uno sufre es cuando lo dejan sin liguilla, es cuando uno en verdad sufre. Cuando ya pasa Yo todo te el... vi muy callado durante todo el partido... En el chat, de plano, no apareciste en el no, chat yo me, yo me Hasta concentro. después del gol de... hasta, el minuto 82. hasta el minuto 82 Yo me, yo me entrego, a ver, para, para poder Venir, para poder venir Y dar un punto de vista objetivo Yo, yo me pierdo Yo, Oye, yo veo la, el partido. El la, la foto que suben con el rosario en la mano Dije, ¿de qué se trata? El o? rosario en la mano, no, ¿no? El, no. Pa, el pañal Con la otra mano, no Yo estaba viendo el juego Y la verdad, te voy a decir una cosa, estaba tan seguro No voy a decir por qué, que hasta Me fue muy bien en las apuestas. Tan Oye. seguro estaba de que mis tigres iban Oye, a ganar. Dijo producción que pasaste, qué ¿eh? ¿Eh? Pasó, fue lo único que pasó. No, no. Bueno, vamos a, vamos a empezar este, con los temas y vamos con lo que tenemos que sacar así rápido. La paja, que es hablar de los rayados, que nosotros por qué hablar tanto, ¿verdad? Vamos con la paja rápido. Este. Pues rayados se empatan con Atlas. No Mira. pudieron. Espérame. Ayer, eh, ayer eh, platicando tú y yo eh, decíamos que no es barra. Pero el cambio de la de la del gol de visitante al único equipo que afecta es a, es, a Monterrey. Es, sí, correcto. Monterrey empata el partido de vuelta contra el Atlas, un gol a uno, un, un, un partido donde quizás Monterrey fue, eh, fue perjudicado por el tema del penal, pero pues a final de cuentas eso al terminar el partido no influye en el, en, en el resultado. Insisto, Atlas fue, insisto, fue penal. Porque no al final es, de cuentas fíjate, la toca. No. No es toca? no, no, no este. el partido. No sé si tú no lo viste, pero. Sí, ahí no, no va ay, el partido. Sí. Ah, mira, ahí va el partido. Fíjate, eh, Edgar Code. Ahí, ahí va, mira, pero son Eduardo, Eduardo Codezal da la, da la nota. La... Mira, <risa> acompañada de, de, un, de una canción muy ad hoc para el momento. Ahí Oye. vemos cómo las, las ilusiones y las esperanzas se iban. Ya no llores, ya no llores, Mario. Ya, por favor. <risa> Vemos un centro más. Aún duele. El cual, Triste. ahí va la jugada. Mira, a, ahí Mira. no toca. No Edgar, Edgar, Edgar, Edgar Codesal, oh, en sus redes señor. sociales, maneja la regla por la cual, en teoría, se debió o no se, no se debió haber marcado el penal. Dice, se concederá un tiro libre si, sí, a juicio del árbitro, un jugador comete una de las siguientes faltas contra un adversario de una manera imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva. Cargar, saltar encima... Espérame, espérame, ahí está, espérame. Ahí, ahí. ahí ¿Dónde lo toca, señor? ¿Dónde lo toca? O sea, te voy a decir una cosa No es que lo toque Es como cuando tú vas a tirar Y de niño te atravesan el pie Para que no le pegaras Es lo mismo No, pero Lo, lo toca y desvía Ahora con, con soplarlo Ya se, ya se cae oye, el señor. señores, A ustedes les han marcado Una cantidad infame de penales Mira, Por Dios santo deja, ¿Qué, deja, qué, Déjame, por... terminar, pero, déjame pero terminar Pero no terminar, eso vas a marcarlo, oye, era, Déjame terminar la regla Me perdí en esos ojos Dice yo. Cargar Saltar encima Dar una patada O intentarlo Empujar Golpear o intentarlo Cabezazos incluidos Hacer una entrada o disputarle el balón Poner la zancadilla o intentarlo Dime la jugada Donde hay uno de esos, de esos puntos A ver, pásame una repetición de Funes Mori, Unas 25 repeticiones de los jugadores de Funes Mori A ver para cuál te ver cuál convence A ver cuál te convence A ver cuál es bueno, mi compadre. Total, mira por uno, Una de cal por tantas de arena Pero para mí hubo un contacto El contacto, aunque sea Tú tienes el problema porque Mira, ahí va porque él se acerca demasiado. Y el, el, el, el movimiento na, per, per, per, el, este, de... este tipo de jugadas hay 20 por partido. No, es cierto. Cuando se tocan mira, por atrás. Tocas, acá, o sea, en, donde, mira, en qué momento lo toca. más, no, yo me voy a mover. Aquí, mira, dale. Déjala correr. Déjala correr. Bueno, ya no. Ahí, ahí, aquí, aquí lo toca. No estoy diciendo que el jugador rayado lo toca. Es la inercia el de El jugador jugada. rayado. El mala corrida. Busca. Pregunto yo, ¿el jugador rayado busca interferir en la jugada directa del delantero de, de, del Atlas? Sí. ¿O él va directamente buscando la si pelota? Él, está viendo él la va bal... buscando la pelota, él no está viendo la pierna eso, del jugador del por Atlas. Por eso, pero bueno, penal y están fuera, en resumen. Mira, independientemente... <risa> no, no vayamos tan lejos, penal y están <risa> fuera. Independientemente del penal, es que si es o no es, el alma. ¿es correcto? ¿Sí? Independientemente, Monterrey... Fue o no fue penal, Monterrey no fue a buscar el partido, no se veía, se veía un Monterrey de jornada 10, un Monterrey que está, que, que tenía el, el resultado a favor. Eso, eso hay que decirlo y eso hay que remarcarlo. Monterrey futbolísticamente no fue el equipo que vimos anteriormente contra Cruz Azul, contra Toluca. Nada, incluso, nada más contra Cruz Azul. Incluso, con, incluso contra Tigres. Con, ¿Cuántas veces viste? Al Monterrey, porque te voy a aceptar, la nómina es, es muy importante. La nómina, los nombres son muy importantes. Pero cuando viste un Monterrey en la temporada, o sea, que basto en fútbol, ese pues no hubo, es, vamos a hacer cierto. No hubo, esa es la molestia de la afición, ah, correcto. porque hay que decirlo: Monterrey en esta temporada, hacer 20, 20, se hizo 21 o 22 puntos, 22, 22 puntos, eh, no convence eh, con su fútbol teniendo a Javier Aguirre que es el entrenador más caro o el que cobra más caro en todo el fútbol mexicano. ¿Saben cuánto cobra el señor Javier Aguirre? Eh, sí, el, señor, que... el señor Javier Aguirre cobra 4.5 millones de dólares anuales. Y el que le sigue es, es, es Santiago Solari que cobra 3.9 millones de dólares y luego le sigue el Piojo que cobra 3.5. Ok, ¿qué okay, me estás diciendo en, entre, que... entre el Piojo Herrera y, y Javier Aguirre estamos hablando de un millón de no, dólares. No, no, no, más que tú es una cosa. Miguel Herrera, de los tres que ganan más, es el único que sigue vivo y el único que llegó a semifinal. Entonces, no me le sumes. O sea, puede, puede ganar lo que quieran, está bien, pero el único sí, que está dando resultados... Por, ahorita, eso, por eso es la molestia de la afición... Porque tú ves el plantel y luego se avienta una declaración esperpéntica, discúlpenme oh, está, la palabra, que se avienta, tenemos un, tenemos un cuadro, un, un, un equipo chico, un equipo con nómina corto, eh, corto, uh -huh. corto de jugadores, discúlpame. El plantel titular de Monterrey, los 11, son jugadores de calidad de selección. De, de, no, de selección. Tienen, tienen una infinidad de jugadores de selección, eso no. Yo creo que se le fue la lengua y con todo respeto ya, este, les voy a decir, yo no sabía que tanto tiempo dirigiendo en Europa el Vasco del Aguirre necesitaba un traductor porque al día siguiente, o perdón, el, el lunes, salió Davino a decir lo que quiso decir el Vasco es... Y, y luego dijo, no, que la nómina no era corta, que lo que pasa es que tuvimos muchos lesionados. Fíjate. Pero lo que quiso decir Vasco es, dije, ahora resulta que el señor... Pudieran pudiera ser circunstancias, sí pueden ser circunstancias. Las lesiones, el hecho no de que tienes, tienes, sí. tienes lesiones en el equipo, sí tienes lesiones. Tuviste seleccionados, sí tuviste seleccionados. Pero eso no es una excusa. El equipo de Monterrey está preparado para, para este tipo de situaciones en el papel. El que el Vasco Aguirre no supiera manejar el plantel y, se, y él solo se, se, fuera contra, se, se fuera contradiciendo, porque él, el Javier Aguirre. Dio de baja a nueve jugadores, o no entraba nueve jugadores en su en planes? En, en, su, en sus planes, y trajo a cinco. Y de esos cinco, estás hablando de Duman Vergara, que no, que no convenció. Estás hablando de Joe Campbell, que no sabemos si realmente lo pidieron o, sea, que vino? o, se, lo, o se lo encasquetaron como pero, pero, regalito. Pero el jugador, no sabemos a qué vino, o sea, él nunca se vio con mala actitud al entrar. O sea, ahí es... ¿A qué lo trajiste? El jugador cada es, vez que es entró que ese se veía el, bien. Ese es el punto, que los, los refuerzos que, que se traen no marcan esa diferencia que debe marcar un refuerzo extranjero. Llámese Dubán, llámese este Campbell, como usted lo dicen. El único que respondió desde que llegó fue Vegas, este Crane que de repente quiere. Pero ya, no estaba, quiere. ya estaba, ya estaba, ya Exactamente. Pero los que vienen a reforzar, entre comillas, ellos son los que no funcionan Mira, y tratan de. Trajeron, de tra trajeron cinco jugadores que son, estaban Andrada, funcionó. Ajá. Héctor Moreno, funcionó en el, en, en el tiempo que jugó, porque también estuvo, estuvo Ajá. lesionado. Erika Aguirre, que llega lesionado, se tarda en adaptarse pero los pocos minutos que tuvo Eric Aguirre fueron buenos y creo yo que en ese aspecto Monterrey debe estar bien o debe estar tranquilo que la parte baja está, está bien siempre y cuando el plantel se mantenga sano. Yo quiero yo quiero que, la, voy a hablarle directamente que me switché de producción, ya sabía que las iba a ganar así, directamente porque le voy a hacer un cuestionamiento al Vasco Aguirre, estoy estoy en la cámara esta, ¿verdad? sí. ¿Estoy correcto? Allá. Sí, sí, es la mía, la que nos toca los tigres, perdón. Guay le va, señor Aguirre, con esas declaraciones que usted dio, las dio aquí, en Monterrey, en el equipo más caro de toda América. De toda América. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué hubiera pasado, señor Aguirre, si usted dice esas declaraciones en los Asuna de Pamplona? ¿Lo hubieran aguantado? ¿Lo hubieran tapado? Y otra, el Osuna de Pamplona, si era un equipo corto de nómina, tiene el equipo grande, tiene un equipo grande, por fin... Y mira lo que hace y mira lo que dice. Es increíble esas declaraciones y que le haya dejado la directiva hablar. Es una pena que se existe los Asuna, existe. No, pero vaya, esa sí era una plantilla corta, estamos sí, de acuerdo. No, no, claro, y claro, mira, claro, que, es que claro. te estoy diciendo Tigre, que estoy diciendo que trae un equipotote a lo que él ha traído. ¿Le hubiera declarado en Atlético de Madrid? Te, ¿Sí? te digo, que si lo hubiera declarado en España, mi nómina es corta, vámonos, que le dan la patada donde ya les platiqué. Les te, te tengo la primicia. Nos acompaña el doble de Salcedo. <risa> Mira, como Salcedo, como Salcedo, compadre, como Salcedo, la entrada. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Parece, parece funeral aquí, hombre. Parece funeral. ¿Qué, pues, ¿qué está pasando, hombre? Me hubieran favor. dicho Permítame. para traerles una camisa de tigres. Miren, yo vengo todo de negro. Yo vengo ya, todo de negro. la. preparándose para la, lo que, lo que no la sabía, Lo que no sabían es que Inche ya se iba para el estadio. Ven, ya, ya para el ya, estadio, ya a la iba, mera hora le hablaron, ¿sabes qué? No, vente para acá era ya iba yo el boleto, para el estadio más el pasional de todo México El ambiente que Mira, se está viviendo es, es, es increíble Pero lo no, lo, lo que estaba haciendo es que le estaba buscando un meme El meme más indicado para los rayados esta Navidad Aquí lo tengo y ahí se lo va a mostrar producción Ese es el meme de la Navidad, señores Ay, cosito, Ay, un penalote que le regalaron no, la un, verdad. Penal, un penalote para, para el Atlas pero pues para, ya, ya no estén llorando hombre ya miren ya empezó la liguilla ya empezó hoy, hoy estamos a unos minutos de que empiece yo les la decir algo. vamos a acabar el con, papido, la llave, o sea, con todo. Y la semifinal. Semifinal. yo les, yo les sí, yo quiero con decir todo. algo y es, y es en base al tema que el, te, el tema que sigue en estos dos días he visto más contenido del tema del, de, de Rodolfo Pizarro que bah. viene a Monterrey que la semifinal de Tigres contra León. Ayer las que la la redes toma. sociales estallaron miren, con miren, el tema miren, de. Miren, Pizarro. miren, miren, miren esto que es. Les van a dar a tole con el dedo. Qué padre que venga Pizarro. A mí me conviene. Y en estos tres días. Bienvenido, Pizarro. Lo que es lunes, martes y miércoles. Hasta ahorita, hasta en este momento, acabo de ver una playera de Tigres. El no, pues ha sido rayado. Que, sí. Si tú te quedas encerrado por el frío, pues ya estás grande, pero, No, y eso que. Ya estás grande, Rodo. Y, y eso que es el mayor, ¿eh? La, la, la, es el la, mayor del grupo. La falta de pelo, pues sí, ya que pega más frío. No. Pero las redes sociales, lo que fue ayer y el día de hoy, prácticamente fue Monterrey. No, no, no, yo, yo no vi un ambiente de semifinal porque juegan ahorita en punto de las 9 Ahí va. Y hasta, ¿Ya? Hasta, hasta que Rafa subió, que, estaba en, que, que ya estaba en el estadio, Cambiemos de tema ya, ¿no? Salte un ya ratito ya. aquí afuera para que veas cómo está el ambiente hey. en la ciudad. Hay que salir, señor. Hay luz allá afuera. Está trafical ahorita, está traficando donde quieras. Lo, lo de, lo de yo la, ve, yo veo, yo siento el ambiente muy frío. Mira, mire, mire, mire lo que voy a hacer con el tema. Jaló eh, más gente, la camioneta que se quemó aquí en Madrid ah, Que esta semifinal que se está jugando Bueno, la, vámonos rápido porque eh, no, se Nos va a ir el, el programa en el equipo de, Que es pura plaza ahorita rápido. ¿Vale? El tema de Rodolfo Pizarro ¿Cómo, cómo se está planteando? Eh, la MLS, hay una reestructuración Dentro de, dentro de sus esquemas Y dentro de, de, de, de sus nóminas Y se está viendo que jugadores Van a salir de, la, de, la, de, de las instituciones Allá en la MLS Descarta, Uno es el Carlos caso de Rodolfo, de Rodolfo Pizarro que quiere regresar a México, pero con el sueldo como lo tiene allá en Estados Unidos, ningún equipo ahorita está, quiere, quiere, quiere eh, pagar esas cantidades. Rodolfo Pizarro dice: ¿Sabes qué? Yo quiero ir a jugar con Monterrey. Monterrey dice: Ok, ¿quieres venir? Te voy a pagar tanto. ¿Aceptas? Sí, acepto. Rodolfo Pizarro. Eh, Rodolfo quiere, Pizarro re, quiere regresar y ahí está el estrella floje. ¿Cuál es uno de los de los, de, los, de los de los contras ahorita en esta negociación? Recordarán que cuando Rodolfo Pizarro va al, al, al, al Inter de Miami, Monterrey interpuso una demanda por, tema, por temas porque de la, de la por negociación pantalones. y eso puede ocasionar Ay, pues. que, la, que la negociación se, pues, se pueda caer. Pues ojalá no, porque nos conviene mucho que venga a llenar un espacio que nuevamente a mí ni me preocupa y si me dices que va a alinear en un clásico Rodolfo Pizarro, la verdad, qué bueno. Eso pero no si les dijeran que Pizarro viene a Tigres, estarían yupi no, yupi, no Pizarro, no, perdón, Pizarro pero, y Pizarro. No, discúlpame, yo sí vi partidos de Miami y, y la verdad es que no, si quiere no, cobrar lo que cobraba, qué asco. Sin pena ni gloria, la verdad, Pizarro sí, en, no, en la MLS. Sí, la, yo lo vi en la MLS y las posibles bajas, Joe Campbell que vino de paseo y Vincent Jansen. ¡No te vayas, Vincent! F sí, FEMSA. FEMSA le va a Oye, el bolsillo con Si sí, sí, hay alguna, alguna celebración, ya no vamos a ver el sombrero y la chévere, hombre. Ay, ay, y, la, ay. y lo que más lo van a extrañar si se va son los de aquí de cerquita del Centrito va. Valle. Vámonos, ahora vamos con. Rayados felicitado. en el Mundial. ¡Ay! Vámonos. Oye, nos, va, tocó el grupo, va, nos tocó el grupo ah, sencillo, ¿eh? Mira, mira, mira. Nos tocó el grupo sencillo. Ve, el Palmeiras, que cualquiera le gana. ¿Cuántas veces ha ido a un Mundial de Club? Eh? Sería la quinta vez esta. Y dijo cierto personaje que está en esta mesa que dijo: ¡Ay! Vamos a medir, vamos a medirnos igual que, igual que Tigres. ¿Pero claro. No dijo, llenaste, cómo ¿cómo no llenaste con el quinto. ¿Cómo claro. dijo? Ay. No, <risa> oh, no. Así dijo. Así las, dijo. Fíjate. Ay, para que midamos igual a Rayados. Vamos, vamos a medir en, en igualdad de, ah, de, de no, circunstancias. No. ¿Ya la perdiste? Porque me dices, porque me dices eh, nosotros le jugamos al, al Palmeiras, el mejor Palmeiras, el, me, el, el mejor equipo. Señores. Okay. Palmeiras es bicampeón de bueno, la Libertadores. Díganme, ¿qué, ¿cuántos equipos? Monterrey va a jugar el día 5 de, de, de febrero contra el Al-Ali y el día 8 sería el partido contra el Palmeiras. Ahí, ese día es cliente, ¿no? El, el equipo se... ya es la, es, en este, Esta sería la tercera ocasión en que Monterrey enfrentaría al Al-Ali, ya le ganó en dos ocasiones. En la, en la última ocasión en que jugaron Monterrey, goleó a 0. O sea, Ay. les tocó papita, ahora sí. Sí, o sea, ahora, o sea, ahora, aquí, ahora es sí es pueden el... llegar a la final. Ah, oh, si no llegamos a la final, o sea... Es un fracaso, la verdad. Es, es el camino un poco más. Otro más sencillo. fracaso. Nosotros no fueron fracasos. Sí claro. sí, claro. Si no llegas a la final o no sales campeón, es fracaso. O, o sea, Monterrey se lo ah, ha pasado. Es, no, a mí no me da decir la palabra fracaso. fracaso no, yo, yo sé que a ti no te da fracaso, miedo. Fracaso, o sea, total. Fracaso tras fracaso en el Mundial de Clubes. Sí, Montero. pero aquí, aquí se, sí, trabajamos señor. que es sin payola, pero hay unos que parece que les dan payola aquí al lado. <ríe> Oye, chaval, invita a la gente que comparta ahí la, las transmisiones de la. La transmisión del programa. Bueno, de miremos no sé quién era, pero parece actor de televisión. <risa> Raza, si nos están viendo, comparte la transmisión, etiqueta a un amigo. Eh, vamos a estar aquí hasta las 9 de aquí para el juego. Y, y, y esta noche la gana los rayados, eh para que estén al tiro. Entonces, si nos estás viendo, este, comparte la transmisión. Yo voy a leerte los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. De 8 a 9 vamos a estar aquí acompañándolos. Ociel Herrera dice, saludos Mario, abrazo de gol. Lo hey, pero si no hay temporada para ellos, ¿para qué quieres gol? Sí, el gol que les faltó El gol de León. El, el gol de León a Pablo Mireles. Pero dice, si, si la gente lo pide y la gente lo quiere, nosotros nos podemos extender otros 15-20 minutos. No hay problema. Al cabo que no tenemos prisa. Oye, nos, no nos extendemos la y aquí nos aventamos <ríe> el juego. Dice Juan Pablo Mireles que le avisen a Fallas Mori que va a un mundial de clubes, no a un mundial de clavados, ah. dice. <risa> Francisco dice, de León dice, de, de calidad de decepción nacional. Fernando Ramos dice, Dubán vende humo. En la ida entra y se queda fingiendo una falta y Monterrey tiene la pelota. Ya, ya sobre la hora es correcto esa jugada sí, no, que, que platica eh, él, eh, Yo lo platiqué con Rodro y uh -huh. dos minutos con 30 segundos perdió Dubán. Exactamente, dice, ¿en serio? sí. Y le echó a perder porque eran siete minutos y unos decía, van a... Van a, a Reponer los dos minutos y no el partido. No, pero, con el pero, 97. pero también se quiere poner a jugar al minuto 75 cuando estás perdiendo el sí, partido. Está. Monterrey no salió con idea de, de, de sacar el resultado. ¿Estás de acuerdo que, que es completamente responsabilidad de Rayados? No claro, es claro, bueno. responsabilidad de Rayados. Y se, los, y se los comenté aquí en la mesa la semana pasada. La clave de la, de la, de la eliminatoria entre Atlas y Monterrey se va a definir en el BBA. Si Monterrey logra sacar el resultado, si, lo, si Monterrey lograba sacar el resultado en el BBA, Monterrey tenía posibilidades de avanzar. Pero salieron, salieron fríos, salieron pensando que era jornada número 10, salieron eh, pensando que, que con la pura camiseta se iba a achicar el Atlas, y no. Ahora sí, señor productor, ¿ya estamos listos, señor productor? Para darles arrojazo a esto. O que, que, Todavía sí? podemos aventarnos o sea, otra media hora. Yo dije que lo no. iba a hacer. ¿Podemos salir tantito Listo, de cuadro? ¿Listo, listos sí, sí. Vámonos. Ahora vámonos, escuchemos lo importante. Tú no vas a ser el propio? Ahí está, ¿eh? no va a ir Ahora sí, déjame levantar mi foca. ¡Ay, Dios mío! Sí. Lo único que puedo decir es que nos van a tumbar la, la transmisión por copyright Nomás les voy a decir <risa> No, ya la quitó producción, ya la miren, nomás, ¿sí que ¿crees que por, es por, fa por favor, por <risa> sí, sí, favor sí sí. <risa> sí, sí, sí ver, nomás Miren, nos vemos que aquí están aquí los como que fuera de moda ustedes Como que yo no veo que estén ad hoc para el momento Ya las playeras pasaron de moda Guárdenlas, les traemos algo para que estén en la fiesta, ¿no? No, <risa> saca eso de aquí. <risa> o sea yo con mucho gusto, los hago partícipes También hincha trajo otra Les trajimos una cada quien Para, para que se sientan en la fiesta o sea, lo, que único, lo único que, puedo, que, que, que les puedo decir Es que va a haber un felino Es que <risa> me lo va a póntela, Es que Ponte la rodrón Va a haber un felino en la final los va a ser el león oh, hombre. Pumas Dos. No nos, no, no, nos van a, no nos van a acompañar, van a seguir con esas caras tristes y todo. ¿verdad? No, la verdad, este, ya fuera de broma, yo sí... ¿Tú ¿Sí te he vas de, a poner? De, no, no, para ah, nada. Sí, yo lo comenté gusto. a mi papá. Es XL, tú y yo somos XL. Le dije, yo a Tigres la verdad lo veo como un candidato fuerte después de, de... con Santos. Digo, no creo que hoy batalle mucho con León, la verdad. Este, pero sí es un fuerte candidato. Va a haber goles, ahí, eso sí, va a haber sí, goles. Sí, sí, la verdad creo yo que... No, yo no veo, veo este partido... Sin goles, muy, O sea, muy cerrado así, batallando no creo, pero te digo, yo sí lo veo como aspirante pero, al título. A voy a repetir los... yo el, el, el mismo punto que dije yo la semana pasada. El part... Esta eliminatoria se va a definir lo que hagan o dejen de hacer ahorita en el estadio universitario. León, ¿cómo sale a jugar? ¿Propone o se viene a encerrar? Que eso no. va a ser importante. No, no. Porque si León sale cauteloso, si León sale a buscar el empate y no propone... Tigres se los va a comer. Pero no es la mística, estamos de acuerdo, la mística de León no es, no es ir a la, mística, la mística de León es ir a buscar ir a buscarle ¿Sí? el arco tener el control de la pelota y, y, y el, los equipos de Ariel Holland lo hacen muy bien. Es como el Tigres de Tuca, que decías Tigres no se va a desbocar, este Tigres no se va a desbocar. Ya sabes, Nada más ya, que... Estamos hablando de, sí. de, de, de, de la etiqueta que tenían, este Tigres no se va a desbocar este Tigres de Miguel Herrera bueno, es diferente. La, la, la, una diferencia pudiera ser en que este León te juega a 45 kilómetros por hora y el de Tigres de Tuca te jugaba a 30. Sí, sí, por pues eso te es, digo. Es, es más dinámico. Pero va a, haber un, va a haber un factor importante, que León ya recuperó a dos jugadores claves. Edgar Hernández, que sí va a estar y el tema de eh, el, el, el, ¿Montes? Quién? Chapito, Chapito Montes, Montes. Es, Chapito es, Montes. Pero Elías Hernández o sea, Elías Chapito Hernández Montes ha venido a la baja digo. Sí, para mí es un excelente es. jugador pero recién recuperado no creo que se le va a cargar mucho la mano a Chapito Montes porque recuerdan el partido que fue en, en, en jornada regular no, estu, no estuvieron ninguno de los dos y aún y aún sin estar ellos León vino y, y le complicó a Tigres ¿Por qué? Porque León se abrió, León propuso y Tigres esperaba que León iba a estar tirado atrás. Pero ya estamos ya estamos esperando a un León diferente porque ha sido la mística en las últimas temporadas. De Pero un ataque. León muy diferente al de Nacho Ambriz, ah, muy sí, muy, sí, muy sí. diferente. Yo veía al que León más agresivo, con más, mejor sistema, más, este no sé... Con más idea que al que se va a enfrentar hoy el equipo de Tigres, pero no deja de ser peligroso. Okay. Pero el, tigre, el equipo de Tigres o sea, tiene una línea muy dinámica abajo, ¿no? O sea, yo creo que, que aparte tiene un elemento ah, principal. Mira, yo, lo mira, viendo en pantalla Es el elemento principal. De, a, apenas te iba a comentar para, quién será el héroe y mira defensa. lo que me parece. Estamos, <risa> estamos de acuerdo que tu, que tu ay, doble ay, ay. que tu carnal. Mira, dale, Chácale, ya. Eh, ¿Qué tal? Eh? Estamos de acuerdo que tu carnal, que tu doble, que tu brother, que tu alma gemela. Te puede dar como te puede quitar. Hoy les tocó estar de héroe, eh. Les tocó estar de héroe al, al titán fíjate, fíjate. Hay partidos en, es, es que también hay que ver que el parado del equipo cuando, cuando Titans estaba más. Eh, fue más con constante fue cuando se, fue en línea de cuatro. Ahora, que ahora tira, con una línea de 5, pivoteando. Le, le mueve eh, mucho la. Sí, Herrera la... sí, sí, mueve mucho, mucho, mucho, sí. mucho, mucho los, las, las mismas piezas sobre la cancha. Y todavía a veces no, no le agarro la onda yo todavía, porque con tu campo, pues, 11 años, ya tenía que agarrar la onda de los cambios. Pero, <risa> no. pero básicamente. Eh, eh, eh, ese, ese pivote que está haciendo eh, el conde Pizarro, Pizarro también te desubica tam, pues, no ha estado constante Ayala está pero, el otro Sánchez no, Purata Sánchez, de no repente no está constante, Diego Reyes Ayala y Ayala es Ayala, es igual, Ayala. Hay dos puntos o sea. importantes que este punto puede ser a favor de Tigres Tigres tiene dos, dos estilos de juego completamente diferentes que ha estado combinando que un sistema híbrido ¿por qué? porque mucho, mucho del esquema que, audita, que actualmente está usando Tigres es del, de Tuca Ferretti, pero le están adaptando, están, están innovando y le están metiendo la idea del piojo. Entonces son dos sistemas diferentes que congenian y Tigres ha estado funcionando. Ese es un punto importante. Ahora voy un a punto en contra que pudiera tener Tigres, y, se lo, y lo platicamos el día de ayer, es la ausencia de Pizarro. Sí. Que es un, es, un, es un jugador pivote, un jugador que sorprendió en ese torneo jugando como tercer central. Claro, ya lo había dicho con Tuca. Con Tuca ya había hecho. Pero no tuvo es, la profundidad. No, esos esbozos de que se metía de, de tercer central, sí, sí los hizo. Ahora ya, es, ya no es eh, una práctica de vez en cuando. Ya, ahora, es ya, fijo. Ahora, ahora es fijo. Uh -huh. y, y, y obviamente hay una modificación: Sánchez Purata va a jugar no va a jugar igual el equipo, va, inicio? va a inicio va inicio. Sánchez Curata. y algo sí les digo y con mucha tristeza, Sí hizo el viaje Pizarro, pero fue como líder, no va a jugar vestidor. Y, y según yo platiqué con dos exfutbolistas, y dicen no va a jugar por la lesión que trae como fue, ni la vuelta o sea, ni uh -huh. lo contempla, la por porque si juega, se puede tronar Dijeron. lo que hizo fue de muchos pantalones, de querer jugar, medio dejó el equipo porque lo acomodó uh -huh. La verdad, esos 15, 20 minutos 15, 20 minutos, vamos a ver La llegada de Tigres, porque dijimos que esta es La previa, previa La llegada de Tigres al hospital Al hospital ¿con qué? Ah, universitario solo para la banda, Es, que, hospital, dejaron, de la es que dejaron, ¿no? dejaron Guido pisarlo es ahí que, no, no, no, no se les olvida que está el huesero Ahí dentro, entonces el huesero Es un paso directo Mira nada más, que chulo La llegada de los Tigres a su Estadio, ahora sí, el estadio universitario Este Una. es el estadio más pasional de México es Lo que le decía hace unos momentos Aquí se está viviendo el ambiente de la final Dime si eso no es un ambiente de, li, de liguilla Dime si eso no, no, te, no te llena, no, no te contagia No te motiva a ver el partido de fútbol de hoy Vamos, vamos, vamos a ver también este, lo que se vivió ahí eh, con, la afición, con la afición Hubo un comentario buenísimo del entrenador de Santos buenísimo, también nos vemos las imágenes también de, del partido de Santos donde no lo dijo abiertamente, pero dijo oye, escucha Esto, lo que estamos viendo, es lo que les comentaba hace unos momentos dime si no se te eriza la piel cuando ves estas imágenes cuando escuchas al unísono, a toda la afición, cantar y de, de, gritar y cantar a su equipo No nada más la barra, toda la afición, todo el estadio Y esto déjame decirte que es una de las situaciones que contagia a muchos jugadores Muchos jugadores por eso quieren venir a jugar aquí con Tigres Por eso Iñak aceptó venir aquí a jugar con Tigres por la pasión que se vive en el estadio universitario. Dime ah, si esto no te contagia. No dime si río. esto a mí se no me, me encuan el chino. No verdad. es ambiente de final. Oye, pero yo me estamos de acuerdo chino. que fue el minuto 82 ese apoyo, o sea, estuviste 80 minutos. No, callado. discúlpame mucho porque hasta lo dijo. Ahí te va. Yo vi el juego la y la verdad de, la yo no escuché de, de, el estadio la declaración. De, a, lo que está del técnico acá, Almada, de, que lincha. por cierto ya no es técnico de Santos y es un a mí se me hace muy muy mal el movimiento de la directiva de Santos porque eso era un proyecto que ya estaba... No, pero tiene, tiene trasfondo. Sí, sí, tiene, tiene tra trasfondo. un trasfondo positivo para él, pero va. Él dijo tuvimos problemas porque el, el, los jugadores en la cancha no se escuchaban. Por, la, por tanta, eh, ¿cómo se le puede llamar? La efervescencia que había en la, en la tribuna, los gritos de la tribuna. Por el peso que tiene este por el estadio. Peso el peso que lo tiene. Lo dijo Miguel Herrera. Lo dijo, no antes diciendo. Yo voy ahí en, en reserva, si no, no pesa nada. Pero no se, no te, se te, nada. Se te la rodilla. Nada más escuchaba a Soriano, <risa> que paz descanse. Una... Ahí te va. Nada más es lo único decir, que yo Yo creo que tanto la, la directiva de rayados como la afición tienen que ser más cautos y tienen que ir y regresarse a la escuela a matemáticas. Porque las décadas son de 10 años, no de 11. Y otra es, este, los 90% de aforo, ustedes son 60, no lo entendemos. No, pero Entonces tienen que ir. Todo el entorno de la gente rayado. La no, gente o sea, que la, me dicen, no, la, es que gente rada, la misma la estaba gente. alejando, la estaba disfrútalo alejando. Disfrútenlo ahorita o sea. porque les van a volver a bajar la, mira, el, el, el tan, aforo. Tan, tan, tan ambiente se vivía que hasta los jugadores se contagiaron de esta alegría. Yo no escuché de esta alegría, nada, yo le puse miedo. todo esto, pues, pues claro, pues, estás del luto mi hermano, mira <risa> nomás. Venga. Cuando llegó al vestuario con su premio, Charlie González se confiesa se jugó algo en Tigre. ¿Qué poco era para él? Oye, hey, pero cumplió en el juego, Charlie, ¿eh? Hey. Es el piojo porque ya es elite vámonos vámonos con nuestro compañero y amigo que ha estado sufriendo porque es rayado pero rafa martínez está en el estadio más pasional de méxico en el estadio universitario y nos vamos y nos va nos va a decir cómo está el ambiente y nos va a dar la nota que está ahorita en la actualidad ahí en el estadio adelante venga de ahí rafa ¿Cómo están compañeros? Gusto saludarlos Sí, con outfit eh, Pues estadio Con gorra Y el cubrebocas Que no nos lo podemos quitar Pero sí soy, miren Aquí estamos ya Desde, desde las 4 más o menos Estuvimos llegando aquí Al estadio universitario Para hacer diferentes eh, coberturas sobre todo también para Ciber TV que ya tuvimos por ahí pues un eh, en vivo de la llegada del equipo de Tigres al estadio universitario que tuvieron la presencia de los libres y locos que llegaron desde como tres horas antes a acomodar mantas a acomodar banderas a organizarse para poder darle una calurosa bienvenida al equipo de Tigres que se den cuenta que por eh, parte de la afición no va a quedar no van a estar apoyando al máximo como lo hicieron en el partido pasado y que pues hoy saque una ventaja el equipo de Tigres que les dé pues esa tranquilidad de poder jugar el partido de vuelta el próximo sábado allá en el No Camp y que puedan llegar a una final más y buscar la octava estrella. Yo sé que mi compadre Yoyo y Rodro ahí en el estudio pues no les interesa mucho este tema porque pues sus rayados ya están fuera pero en el caso de, de mi compadre Chuy y de mi compadre Incha pues están felices de la vida y están ya a la expectativa y ansiosos de que inicie el partido ya estamos a minutos de que se dé el silbatazo inicial la gente ya pues en su mayoría listos, algunos ya incluso adentro del estadio, ocupando sus lugares, otros todavía dándole vuelta al estadio, buscando pues las semillitas y todo lo que le da colorido y le da folclor a este, a este partido. Yo estoy acá del lado, de, la, del lado de, las, de las vestidores, por así llamarlo, pero por fuera del estadio y vean aquí pues la gente que ya está haciendo fila para ingresar al estadio, algunos que están esperando. Eh, poder pasar para el otro lado porque acaba de llegar el equipo de Tigres ya hace algunos minutos, el equipo de León también, y pues tenemos toda la cobertura para que la gente compara nos siga en nuestras redes sociales de Ciber TV, porque ahí vamos a tener todo lo que está sucediendo, vamos a ver si podemos platicar con, con algunos de los aficionados que están aquí detenidos que están aquí, pues al pendiente del equipo de Tigres y de lo que se pueda dar esta noche, amigo, su pronóstico para hoy 2-0 eh, 2-0 tigres. tigres, perfecto, gracias Ahí la gente, pues es que van van ya tardecito y quieren entrar al estadio, empezar a hacerse sentir presentes y ocupar sus lugares. Y pues van caminando, vienen en parejas, en familia, y pues todos contentos, gustosos de poder estar en una instancia de liguilla, en la antesala de la final, que ojalá que el equipo de Tigres pueda. A ver, aquí les decía que vienen en familia. A ver, ¿cómo te llamas, compadre? Miguel. ¿Cómo va a quedar el equipo de Tigres hoy? ¿Cuántos goles va a meter Tigres? 2-1. ¿Quién es tu jugador favorito? Guiñac. Guiñac. ¿Y qué meta gol, Guiñac? ¿verdad? ¿Con quién vienes? ¿Quién te trajo al estadio? Tu papá. Tu papá, a ver, señor. ¿Cuál es su pronóstico para el día de hoy? 2-1, yo creo que sí dos pero, uno. Vamos, Va a estar difícil, pero Yo creo que sí 2-1, sí, sí, dos uno. Dos, dos goles de Guiñac Los dos de Guiñac, ya con eso Para ir a jugar allá más tranquilo, tranquilo ¿no? sí, para reventarlos allá de qué lado Perfecto, ¿cuál <risa> es su nombre, señor? Miguel Guerra Miguel, muchas gracias, que gracias, se o sea, Ahí está la gente, en familia, el niño, el papá La verdad es que es un ambiente inmejorable Cuando es liguilla, todo es felicidad, todo es armonía Y pues, estamos aquí A la espera de que ya arranque el partido poder estar viviendo este encuentro entre Tigres y el equipo de León regreso con ustedes compañeros allá al estudio y pues al final vamos a tener la conferencia de Miguel Herrera para que la gente esté al pendiente del Facebook Live, ahí vamos a tener en vivo lo, todo lo que suceda alrededor de este partido a través de las redes sociales de Ciber TV regreso con ustedes al estudio, yo aquí me quedo en el estadio todavía disfrutando los instantes previos al cifratazo inicial Muchas gracias, Rafa. Un excelente enlace, como siempre. Rafa, te veo metido de lleno en la fiesta que me da mucho gusto que, que seas parte de, que estés tan contento en el estadio. Ese estadio que puede ser tuyo algún día, como, como, como, como hincha que también puedes llegar a ser. Pero muchas gracias, hermano. ¿Un aplauso por el enlace yo, yo le aplaudo, pero el profesionalismo que tiene De, de, de estar cumpliendo con su labor Pero ¿No? sé que también lo está, lo yo, está sufriendo Yo no sé si, era, si yo noté, pero los ojos Estaban así como que rojitos O sea, o sea las lágrimas fueron bastante. Para poder ¿no? chambear, mi compadre Rafa tú Se crees, tuvo ¿tú que, que echar que agua. Un... Se tuvo es que, que es echar no buen unas buenas muertas pecho para poder, para poder este, con, toda, con toda la energía. Y Oye, se me hizo todo el... El Pastor Lozano, ¿no? Sí, y La, la sí. toma ahí detrás de, de Rafa. Muchas gracias, Rafa. Y Rafa, parte importante de, de Ciber TV, los martes de 8 a 9, en desde la barra con él y con Linda Cabazo. Rafa Martínez y Linda Cabazo. Y vámonos a ver comentarios. Ay, hay un, un comentario, por favor. Ahí, ahí A ver, comentarios, suáltenmelos, por favor. A ver, dice Eva Arguello. Saludos Mario, ahí tienes porro Mario Dice, ojalá y pierdan los gatitos por burlones uh, ¡Eva! ¿Qué pasó? Uh, ¿qué pasó? <risa> ¡Eva no se te va a hacer! ¿Qué fue? Porque, lo, porque diciembre es de tigres. Ay, la, tigres, frase, tigres. la frase, la frase. Eh. Esa y la de tiene miedo, tigres tienen miedo, son, yo creo que... A los, mí me da los, mucho gusto. Los, cada además, la ya la verdad. disfruto cuando viene el clásico, los tigres... tigres. Más, yo también digo, tenemos miedo, tenemos miedo. ¿Qué más? Dice Fernando Ramos, ojalá y no venga Pizarro, puro reciclado, aquí prácticamente oh, que se venga, puede, que venga. debiendo mucho. Todo suma para rayar. Dice Jorge Pérez, saludos, Mario. Mira, trae porra, Mario. Eh, Jesús Martínez, ¿Qué sacrificio? Aquí vemos al, al Sugar Daddy desde de, de, de, de la barra. Cada, cada, cada semana una nueva. A ver. Jesús Martínez, ¿qué sacrificio para los tigres que están en el programa? ¿Qué amor a lo que están haciendo en ese momento? Porque mi hijo es tigre corazón y me llama mucho la atención que aún esté, que, que aún esté aquí. No, pues ahorita saliendo agárrense, que no se me atrevese un tránsito de San Pedro. porque.. <risa> Pero lo que no saben es que el programa se va a acabar a las 9.25. A la hora que se acaba, estamos aquí dándole duro porque nos gusta. Oye, dice Ulises Castro, es todo, compadre Mario. Te digo, Mario, tra Mario trae porra ¿Vito? toda la porra. Oye, a mí me preocupa nada más cuando viene Mario. Porque la gente hospitalaria hospital no jala. No, pero ella, eso, ellos son gente de otras partes. Oye, señorita enfermera. Está viendo Mario Pérez, pero estoy, estoy viendo, viendo Mario, espérenme. Estoy, estoy viendo desde la barra, estoy viendo desde la barra. Ay. Pero, bueno, ya sabemos que por, por, por afición, por apoyo no va a quedar. Pero vamos a ver el fútbol. ¿Qué les pareció si vamos a, a, a revivir el gol de mi, de mi tocayo, Carlitos? Salza. Mi otro yo, ¿eh? mi, otro mi otro yo. yo mi otro mi, mi, cuate. Ahí viene la jugada. Mira. Mira nomás. Abre, abre la. Abre la cancha, Giñac. Hace la pasada. Agarra como tus buenos no, tiempos. Sí, pues ya, ya, no, es que me agarró al revés. <risa> ah, mira nomás. ¿Y Oye, Y el gol. <risa> y el gol. <risa> ¿Y el gol? Oye, maro, claro. gol de la fiera. <risa> ¿Y un, un gol, un gol ojalá de... nos den para narrar y Ahorita no me puedo Un gol que cae donde cuando Santos estaba ya, ya sentado en el, en el, en el, en el partido, de en el Ya igual, había maniatado a, a, a la cancha, Guiñac. Tiene e incluso... Quiñones, Quiñones, hace la finta. Centro, centro, templado, media altura. Sigue Guiñac en la pantalla! tiene la sacar! el alma! Sí. Es, pues, no, no, a no, no, ¡Con nos lo dedicó a todos. A mí si me rayaba el disco, yo le decía, está bueno. Pero yo si el, ya tengo como un semestre apoyándolo. Oye, en, en el bola, la, la marca del Santos, ¿se pierden en, en abrir con el francés... Eh, el campeón sí, del mundo, Andumon, abajo, sí. otro juega al centro y, y Salcedo define bien, o sea, pero la marca se va con los se puede decir con es, los eh, que pudieran haber marcado diferencia y no. Bueno, Salcedo es, saca el Es algo típico de Miguel Herrera, porque un, un, un defensa central en el área, o sea, es de sorpresa realmente. Fíjate, y luego ah. ves el gol en el minuto que cae, que, que, cae sí. que, que es el minuto número 78, y en ese momento Piojo ya había descompuesto el equipo. Lo mismo porque, porque ya el eso, Piojo ¿no? ya estaba desesperado porque ibas empatando 0-0 ¿Sí? y, va, y vas que, que, que, que sacas a, tu, a tus dos contenciones, metes gente adelante, metes gente a, a, a, a, prácticamente al pelotazo y a buscar el, el, el gol porque era lo que necesitaba Tigres y Santos en ese momento ya estaba bien plantado Santos ya estaba pensando en que en que iban a, i, iban a avanzar sin problema porque ya se veía la desesperación de Tigres Ahí va, ahí se ve bigón bigón Comanechi, creo que sí se llama últimamente, con Comanechi, este, pero, una, que por cierto, ahí va, le dijeron que lo repitiera, ¿verdad? Qué ridículo, pero bueno. No, ahí va, ahí va. No, no. Este festejo se va a poner de moda, este festejo va a marcar tendencias, señores, de, de hoy en adelante no, no, no, se, no les sorprenda que que nos vean a los tigres festejar los goles de esta manera. Muy bien, a lo bigode, señores. A lo va, Ahora vamos a pedirle a hincha que haga el, salcedo, el, el, festejo, el, el, el festejo el festejo, A él es la salsa! Hey, ¿Cómo sabes? les gusta que yo haga el ridículo? Pero bueno, ahí les va. Hey. No, ese es él, el Salcedo, Salcedo, Ay, el Salcedo, no, todo el bueno, Con eso señores, hinchas se acaba de tronar la rodilla por pues seis meses. No va a venir así, a partir de la es otra así, semana. El, el, el salcedo, no, todavía tenemos, todavía tenemos, todavía tenemos con queso. Pero pues esto es lo que se está viviendo en el ambiente, en, en el campamento Tigres. Toda esa alegría, señores. La verdad es que estamos de fiesta. Hay fiesta, señores, y, y, y hay, hay, hay semifinal. Hay semifinal en la ciudad Importante. Lamentablemente los rayados no yo, pudieron hacer lo suyo Creo compañeros para final. Creo yo que la clave de la, que, que Tigres avanza Es el gol de Guiñac en el partido de ida Claro Porque sí, el partido en ese momento Golazo Va 2-0 Va 2-0 Ah, el, en el... inglés también hablando. 2-0 ah, ah, bilingüe para que la gente que nos está viendo en Estados Unidos 2-0 Creo <ríe> creo, <ríe> creo que acabo de descubrir el amuleto de Tigres A ver Creo que Que yo siempre descubrir. uso las playeras A ver yo soy la mujer de tigres. Ah, <risa> Ay, y, todavía, y hablamos de los dos también, mira. Eh, ¿quién te ve así? Si vieras cómo te extrañaba ahorita ¿Ni que tu mujer... Que estabas hincha. Tú y yo, mira. Para que veas Es el secreto en CiberTV, TV, señores. Para que vean que hay calor, hay calor aquí en este lado. Oye, no son hecho frío. Hubieran visto. La cara de Chuy cuando le habían dicho que hincha por cuestiones laborales iba a demorar un poquito. Es más, Chuy pasó saliva diciendo, China. a lo mejor no, no llega mi compadre, a lo mejor lo no me abrazar. Y además no que no, no guardaste la, la toma donde yo estoy así, ¿verdad? Yo te estaba cuidando tu espacio, bebé. Aquí, aquí. Te, en la, me puse yo así porque dijeron, la, eh, hay que cuidar las cámaras y yo le dije, aquí, este es el espacio. De bebé. Sí, no puede estar nadie más. más ¿De, bebé? Nada, no. de bebé. Excelente, de compadre. No, bueno. no, pero sí, sí, la verdad es que sí estamos. Mira nomás. Mira nomás. No, yo, yo voy a continuar con mi cábala. Esa playera era la final contra Santos, ahora traje la final contra León. Y también con okay. si, si pasa la final Pumas, Oye. me va a traer una de las comidas que la ganamos a Pumas. ¿Y cuál va a ser la toma de este programa? Porque ya te porque ya de carro, no me de. Abraces, oye, de es que me abraces porque si, ahorita si, que oíste no no, que no... hace el festejo de de este de Vigón. ¿Cómo ven si si quedan campeón contra Pumas hacen el festejo Producción. de Nahuel y Pero pero claro, la por... toma completa. Ya porque sí, y porque, y ya, tal, porque tal, ya, va... ya están empiernados Oye, Chuy, Ay, bueno, dígame. Te digo, si ya festejaron ahorita como Vigón, este, como Salcedo, que imagínate que sea en la final contra Pumas. ¿Serían capaces de hacer el festejo del piloto Inahuel en aquella final de...? No sabemos, porque si me dices que si va a ganar, a lo mejor ya ganando la octava nos vale Desde antes, Si ganamos la octava, me vale gorro. Si me lo aseguras, yo ahorita te doy un bestatío. Tiguerese, Que no se vea que no hay sensibilidad en esto. Vamos a ver comentarios y quiero, y quiero, bueno... Vamos con el Quiero, quiero seguir agradeciendo a la gente que nos está viendo Porque estamos en la previa, señores Ahorita mucha gente ya está en la carne asada Ya se está preparando para ver el partido O ya están en el estadio Pero aún así, mucha gente está al pendiente de la transmisión Está viéndonos y nos está compartiendo Entonces, Muchas gracias por vernos Sabes que ¿Eh? tú eres eh, Parti, un porti. ingrediente principal de la transmisión Saludos a Iván Ruelas Dice, saludos mi Mario Otra vez traes porra Dice Javier Carrillo ¡Vuélvete Tigres esta Navidad! ¡Correcto! Esa va dedicada para mis compañeros. Señores, jamás, ¡Jamás! ¡Lo están esperando, hombre! ¿Qué, ¡Qué mundial de clubes! ¡A qué van a pasearse! <risa> Fernando <risa> Alvarado dice... Saludos, hoy ganan los Tigres. Es correcto, Fernanda, es correcto. José Luis Sauceda dice saludos a mi gran amigo Mario. Aguante los Tigres, dice, <risa> dice <risa> Aguanto la pandemia. No <risa> Calderón, saludos, prima, saludos, qué bueno que nos están viendo. Y Martínez Gustavo dice, saludos, Mario. Saludos, Pablo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? <risa> eh, Vamos a pasar rápidamente a los horarios de los, de los partidos de semifinales. Bien, sí. eh, ahorita eh, Tigres va a jugar en punto de las 9 de la noche. Y mañana juega Atlas contra Pumas que es a la, también a las 9 de la noche allá en Ciudad Universitaria y los partidos de vuelta el sábado 4 de diciembre a las 9 de la noche es el partido de vuelta entre León contra Tigres y el domingo a las 7 a las de la tarde a las 7 a la a la de la tarde es eh, en el Estadio Jalisco el partido de vuelta entre Atlas contra Pumas esos son los horarios de las semifinales no, no, quiero, oye, no quiero pecar de, de, de, ¿cómo se dice? de egocéntrico, de gol atrás No está por ahí la tabla de pronósticos Pero, pero sí me juntaste no, toque, todos, porque ayer acepté, también no, no. estuvieron pal perro, qué bárbaros ¿Mandé? La posible nación de Tigres, bueno, lo único cambio, el único cambio que va a haber es que viene Purata Pero vamos a verla mientras, ahí va Avientatela Salcedito <risa> Bueno, con, sabemos con abuela en la portería eh, Con la, la, la típica línea de cinco que está, que está este, poniendo este Miguel Herrera Con Hugo Ayala, Diego Reyes y Carlos Salcedo Por un lado Chaca Rodríguez por la derecha Y, y de la, del lado izquierdo Javier Aquino Sabemos que esto le ha funcionado mucho Y que pues es una manera de, de, de, de engañosa no Porque sabemos que es una línea de cinco engañosa que eh, sale a proponer mucho por, por las laterales. Rafa Carioca y Juan Pablo Digón en, en la contención. Y adelante Luis Quiñones, Nico López y señores el señor André Pierre y Ye, yeah. Deus. Deus ese de Hugo de de Ayala está entre él y Purata no Porque sí, al Purata, parecer a ser Purata. Purata. A ser a ser yo vi a Purata. Purata muy bien a ser Purata. Eh, tenemos la alineación de León en el, en el arco Rodolfo Cota como carrilero tenemos a Andrés Mosquera y Osvaldo Rodríguez en, eh, como centrales William Tecillo que se escucha para venir a Tigres y eh, es, Steven Barreiro en medio campo eh, tenemos a José Iván Rodríguez y Santiago Colombato eh, como, como, volantes, eh, con, con, an, eh, como volantes interiores, Jan Meneses, Omar Fernández, Ángel Mena y adelante Víctor Dávila. Eh, el Chapito Montes va a la banca. Ay, qué bueno. No me estaba yo preocupado porque ojalá me metieran andando. Descanchado, descansado, descanchado, muchacho. No, descansado. Prefiero que esté descanchado. Este, vamos a ver ahora una parte importante. Porque ahí se ve donde la gente sabe un poquito más. El conocimiento, otros, el conocimiento, el conocimiento. El estar viendo partidos a fondo, callado, sin estar chateando. Porque estás concentrado viéndolo. Vamos a ver la tabla. Hijo de miren. Ah, mira. Rodro nada más la a sus tigres. Rodro, Rodro único, le atinó a sus tigres. Lo único que les puedo decir es que les di chance. Bro. Pero Rodro le atinó a sus tigres. Fíjate, fallo es todas. Nada más Tigres ¿Sabes no te falla? Yo no sé por qué. Tienes esa camisa si tienes. Oiga, te falla, ¿Saben cuál fue la historia? SXL, te queda? ¿Saben cuál fue la historia? Le cambié para no coincidir en los pronósticos con hincha. Sí te queda, SXL. Te va a quedar un poquito larga, pero pues así son las de originales, se quedan bien largas. Vámonos con Ahí va, Jonah. Jonah latinó a los felinos cósmicos, a los Thundercats. ganó León y ganó Tigres. Él apoyando a Monterrey. ¿No se puede confiar sí, sí. en ellos? No Oye, se puede. Ni para eso sirve. Ni el América, que el América si fue, fue el que rompió El América fue el que rompió todas las quinielas, porque nadie se me... Mario, Mario, Mario también fue con felinos cósmicos, excepto el bueno. Ahí pasó León, Santos, no, Monterrey, no, ay, qué tristeza. Y Pumas, sí. Producción también tuvo ahí Tigres y Pumas. Los También, déjame, antes de decir el líder... Rafa, tuvo bueno, más uno, ¿no? creo No, oh, Rafa no Rafa. le dio ni uno, Rafa. Sí, uno. No, no, Rafa este Y Linda tampoco, pero ahí pónmela para pónmela para Pero que fíjate, de honor, el ponga, último. Ponga, ponga la tabla Claro, para porque regocijarme Chuy Le atina atin tres, pero se va Se va a apostar allá y ya está Debe a la casa el señor <risa> <risa> <risa> Nada más América falló, ahí está El Atlas, que hizo lo que tenía que hacer con Naviados León, es más, y no te la batalles Ahí está, es el 1, 2, tres, cuatro Porque la tendencia siempre ha sido que Van quedando los de arriba Mira Ay, Dios mío, que estoy lleno de tachas, Rafa. ¡Era Rafa, vamos no, a hacer Rafa. Mejor vamos con un enlace. Ay, Rafa, mejor Parece un enlace. que no presentó a Rafa. No, hombre, Rafa. Lo que quiera Rafa, apuesten al contrario. No, no, batalles. no, batalla. Oye, y ahorita estaba listo para decir el pronóstico de quién pasa a la final. Sí, o sea, no, no, no, no, Rafa, no, no, Rafa, ya no le Yo dije que, que, que diga tigres para que. ¿Quién pasa a la final? Yo creo que ustedes, ya quitándose, no queriéndose poner esta playera que está disponible, porque si no les gustan esas, pues está esta muy bonito color. Ya hemos platicado y creo que ustedes Tienen algo Tú sí dices que Tigres Puede pasar Para mí va a ser Tigres Pumas la final Pobres Pumas La final es Atlas Contra León Les di chance en, en los cuartos de final Les di chance en los cuartos de final ¿Así está bien? Eh, ahí está, A mí está, ya, a mí Todos... ya me porque ya vi diferente. Ah, ahí la... ya ah, no, pues la próxima programa, porque ahorita... No... <risa> a Mario le cambian, dice que pasa Tigres. Y Pumas. Y Pumas. ¡Ay, ah, producción quiere una final inesperada! Digo, ¿inesperada? ¡Ah! Eres Ray Atlas. Eres <risa> <risa> Ray Atlas, sí. Este, eh, bueno, también yo... Hay, hay, entonces estamos que... Bueno, Mario también dice que Atlas. Yo creo que el, el vuelito del Atlas se les va a acabar, ¿eh? Y luego es un partido contra Pumas que realmente a mí me tiende, yo lo voy a ver por el morbo de que no sé qué, no bueno, me imagino. es que creo que de todos los partidos que hubo, el más este contundente, el que mejor jugó y se la partió fue Pumas, eh, que dio la sorpresa este, sí. en grande, la verdad fue el que más... Sí. Eh, diferencia marcó en, en, en cuestión de, del enfrentamiento. Yo lo estaba viendo en el hospital y no sé qué tenga mi madre porque le gusta el fútbol casi, pero me dijo va a ganar Pumas y ¡ah! Sí, como no? no. Pero ganó de una, no, manera, ganó de una ganó. manera muy contundente. Aquí, eh, aquí va a depender mucho el, el, el, el momento que, te, que lleve Pumas en el partido de ida. Atlas es un equipo que ha, que ha sido muy regular durante el torneo y durante la, la liguilla. Es la mejor defensa del fútbol mexicano y con pocos nombres sí, sí, sí. Lo, lo, lo ha hecho. Y Pumas tuvo el envión anímico en los últimos dos partidos, que le gana al América y, y avanza en el último minuto. Pero contra, contra son el dos Sur. equipos que todavía les falta para Ahora, que se vea Yo, pinta yo, yo campeón. sé que ya sea el Atlas o ya sea Pumas, son equipos que no te, no te, no, no te llama mucho la atención verlo en una final. Porque uh -huh. yo, te yo, yo te pudiera decir... Atlas, eh, perdóname, León Tigre es una final, se siente como una final, no pero Pumas o el Atlas te deja ahí entre, entre medias. En y, y vaya que Pumas ha llegado a finales, nada más que no ha concretado, ¿estamos de acuerdo? Y que Pumas se dice de los viejos grandes. Para mí de, lo que comenta de la final fue algo parecido al Pachuca-San Luis de aquella, hace unos años, no sé qué, que la final no pero fue. Pero no era Pachuca-San Luis, sí. era Pachuca-Pumas. No, San Luis, que Ángel Reina andaba en plan grande y creo que Pachuca gana con un gol de este acá con la camisa de Superman, no recuerdo. Richard Muñer, Richard, ya, ¿no? Richard, Richard y, y no vendió a esa final, la verdad, así, oh. porque pues nadie se esperaba que el San Luis bueno, llegara. La cosa que, bueno, la final de Celaya, Necaxa. Sí. Pero pues Necaxa era el. Bueno, pero no eran equipos que, que vendían. Y Celaya con Michel, Butragueño, creo que también pero por ahí no, no, no, era, no, era, no, era un equipo que vendía. Me, metió 80.000 gentes a la historia azteca. Pero bueno, vamos a leer comentarios, ¿no? ¿Qué, ¿qué, ¿Qué les parece 11? si leemos los comentarios de la no, gente que eres, nos está era viendo? Mayoría, ¿Era mayoría? Dice Ociel sí. Herrera, con llegar a la final del mundial. Será un triunfo como los tigres. Saludos a don Mario. Dice Martínez Gustavo. Arriba las, las rayas y gana León. Jonathan Vidales. Saludos Mario de parte de Yona. Eva Arguello dice. Hoy gana el rey de la selva. Hoy ganan los tigres. Dice Eva Arguello. <risa> arriba los tigres. <risa> Qué bueno Eva, que estás apoyando a los tigres, al equipo de casa. Sí. Juan Pablo Mireles. Yo sí si le atiné a los cuatro semifinalistas. Ay, él... Ah, pues mejor que esté, que esté aquí no con el color de los rayados. Te van a ¿no? a poner acuerdo. Vamos aquí, ¿no? a checar eso y porque, porque la, para que la producción lo cheque y vamos para que te vayas a cenar para que se vayas con a cenar, Rafa, tú. para que te enseñe mucho Rafa de cómo pronosticar este, <risa> <risa> y, con, y, con, y la con guapísima Linda que pero te tienes que llevar Sancos porque está muy alto. Para que te comuniques Juan Pablo Mireles, Rosy Torres dice saluditos a todos, Mario Alberto Martínez, abrazos, hoy ganan mis tigres. Martín García, saludos al más hermoso. Mario Alberto Gracias. Martínez. Ah, perdón. Dice, Jonathan Vidales, saludos Mario. Arriba los, los tigres, saludos mi Mario. Basanta. tú sabes por qué va santa. La final será tigres contra Atlas, dice Juan Pablo Mireles. Este la está tirando a todos, ¿eh? Entonces nos vamos, vamos, Atlas bien, vamos tigres? a Atlas contra tigres. Dale, le falla tigres a este. se corona en el Jalisco. Johan Reyes. Oigan a Tigres, diciembre es The de Tigres, team. señores. Perfecto. Saludos a todos, dice Martín García. Dice saludos a Don Trueques. José Alfredo Martínez dice saludos a Mario Lobo Pecho Frío. Arriba los Tigres. Oscar Carrasco dice saludos, compadre Mario. Eres famoso Oye, desde ahora que eres Tigre. Nada más que como somos tres, pero saludan como 25. A Mario, sí. <risa> a Mario Lobo. Mario Trueques, Mario no sé qué tal. Ahorita tanto. Rafa, solo me compara y yo, yo también. ¿no? O sea, o sea, o sea, ¿cuál es el bien? apodo que más te gusta para que agarren onda? Porque no, o sea, Lobo y Pecho Frío. Lobo y Pecho Frío, pero Correcto. Lobo, Yoyo, -yo, Pecho Frío, Don, Don Trueques. <risa> Oye, de pronto pensé y dije, no, pues corazón linda, dice que somos todos los que hice producción, hoy lo, hoy lo que hice <risa> producción, ¿no? Sí. <risa> el pues yo muchas yo gracias a toda primo. la gente que nos está viendo. Bien. Recuerden compartir la transmisión. Vamos a sacar una transmisión exclusiva con, con Mario, él solo aquí en el programa. Así va a estar conmigo. Al, <risa> tomando, tomando mucha producción por para tener esta hora. Este, ¿Qué más? Oigan, hay que invitar a la gente a que nos vea a aquí en la mesa desde de la barra para aficionados. Eh, todo, recuerden que transmitimos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y también recordarles que los invitamos a ver en punto de las 10 de la mañana el noticiero con Brenda Cabazos y de nuestro corte informativo a las 12 del día. Mañana jueves de 8 o 9 de la noche tenemos Nación Viral con el comandante Irán, Citlali, Carla e invitados. Recordarles también los domingos a las 10.30 de la mañana, ah. Travesías Mágicas con la tía Sandy Celeste. Buena, buena, y buena. Este, y este lunes 6 de diciembre, un nuevo programa ah. que se integra a la barra nocturna. Es lunes con Chelita Garza y El Pollo, en punto de las 8 de la noche, aquí en Ciber TV. No se pueden perder esta sorpresa, este, este, este nuevo programa, esta nueva transmisión delenco, eh, con delenco. Chelita Garza y El Pollo. Tienen muchas sorpresas, va a haber grupo en vivo, va, va, a, haber, va a estar genial, eh, como va todos ver, los programas. va no a haber regalos, pónganse las TV. pilas, va a haber regalos. Muy bien, que está sintonizando. ya se nos está acabando el programa, hincha, rápidamente, ya para despedirnos, porque no, pues sé que gracias. ustedes se quieren ir, pero nosotros nos podemos quedar otra media hora. Lo que diga producción. No, pues muchas gracias están que, Muchas gracias nuevamente por estarnos acompañando Sabemos que están ocupados, sabemos que ahorita ya están viviendo La previa, ya están prendiendo el carbón Ya está prendido el carbón, ya están preparando Ya ahí la mesa para sentarse a ver el juego Y comerse su carnita asada con su chave Entonces sabemos que ustedes están ocupados En eso, pero que a pesar de eso Nos están viendo aquí en la transmisión de CiberTV Muchas gracias por acompañarnos Nosotros de aquí nos vamos al partido A vivirlo como se debe, con efervescencia Y en el estadio más Pasional de México, señores Excelente ¡Titan, Gracias a la gente que nos siguió en la transmisión A mis amigos tigres, toda la suerte del mundo este, Ya saben que fuera de show Se les apoya, es pura carrilla este, Espero que disfruten bien la semifinal, que les vaya muy bien Y nos vemos la próxima semana Rodro Gente, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, Muy contentos eh, desde la barra Nos vemos el próximo sábado A las 8 de la noche el, el próximo miércoles a las 8 de la noche Y nos despedimos eh, Chuy pues a unos minutos de que empiece el partido, vamos con toda la garra, vamos a apoyar a los Tigres. Muchas gracias por el apoyo. No van a ver lo mismo en el Mundial de Clubes. <risa> no, no, no, yo no lo, hago sin, lo, compromiso, mismo, yo lo no. hago sin compromiso. Y, y no se pierdan toda la barra, pero ahorita, ahorita, todos con Tigres, vámonos directo al partido y nos vamos a despedir. Sí, no se la puede seguir a ver. Mucho apoyo, que se ponga la camisa, que se ponga la camisa, mucho apoyo. Ah, Pontela, que se sienta la polvo, por encima, que se se sienta. Con esto nos vamos, que tengan buena noche. Mañana, en punto de los ocho, con el comandante Don Cheto. Gracias.